Buenos días, eh, soy Javier Garrido y antes de empezar esta charla, me gustaría agradecer profundamente a Plain Concepts eh, esta oportunidad de poder estar en un evento como este, con ponentes y además temas tan interesantes, presentando nuestra visión como Mausa Miguel de cómo puede conocer a nuestros clientes eh, de manera más profunda y eh, vinculados a través de tecnología, ¿no? donde ahora, a lo largo de la presentación veremos varios ejemplos ¿no? de, de todo esto. Pero antes de empezar, me gustaría presentarme brevemente. Eh, soy Javier Garrido, soy Knowledge Transformation Leader en mau Miguel, donde lidero el área de nuevas tecnologías, eh, la cual tenemos organizada en, en, los, en centros de conocimiento, que hablaremos un poquito más de foco en las siguientes slides. ¿no? Pero, bueno, para que conozcáis un poquito más mi background, de dónde vengo, eh, yo soy ingeniero de, de formación y he ido orientando mi carrera, o caminando a lo largo de mi carrera, desde de una parte más de ingeniería, de sistemas y comunicaciones a, hacia más una gestión tanto de dirección tanto de proyectos como de personas, tanto de, en el ámbito estratégico como en el desarrollo de, de nuevas tecnologías. ¿no? Y además, esto lo he hecho al, a lo largo de mi carrera en bastantes sectores como el aeroespacial, eh, defensa, sector público, eh, telecomunicaciones, parte industrial, o actualmente en la parte de fan moving consumer goods eh, como como es más familiar, no entonces como os comentaba al final nosotros tenemos organizado el departamento en lo que llamamos centros de conocimiento que hacen referencia a aquellas capacidades eh, que la compañía pues considera claves en ese proceso de transformación continuo en, en el que estamos no eh, aquí tenemos toda la parte de analítica avanzada, data science eh, también toda la parte de inteligencia artificial y la voz, eh, donde hacemos mucho foco en la voz, ya que es un canal que cada vez tenemos más integrado en, en nuestras vidas. Eh, también toda la parte de sensorización, de, de IoT, eh, también una parte de plataformas colaborativas, que son plataformas pues, más travesales a nivel de compañía, y por otro lado también tenemos el observatorio tecnológico, ¿no? Donde estamos trabajando en esas capacidades que creemos que van a tener pues un impacto grande a medio o largo plazo, incluso pasando a ser pues esos centros de conocimiento capacidades clave, ¿no? Aquí estamos trabajando temas como blockchain, como, como computación cuántica, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado aquí a, a la izquierda pues tenemos una extracción de de un estudio hecho por AECOC en, en 2020, eh, donde se estudiaba qué tecnologías eh, iban a ser las grandes aliadas ¿no? del restaurante del futuro. Eh, como vemos, el, desde la parte más de, de corto y medio plazo, tenemos toda la parte de inteligencia artificial, data science, etcétera Que es una realidad ya actual, toda la parte de Internet of Things, robótica... Eh, computer Vision, etcétera, que son ya tecnologías que estamos trabajando dentro de, de nuestros centros de conocimiento y observatorio tecnológico, ¿no? Por lo tanto, eh, estamos muy alineados con esta visión de crecimiento de, de, del mercado, donde cada vez va a haber más tecnología y donde tenemos que estar preparados para, para dar lo mejor, ¿no? Entonces, en este sentido, el desarrollo de, de este tipo de capacidades como toda la parte de analítica avanzada, inteligencia artificial y demás eh, dentro de la compañía ha sido un camino con una serie de hitos, ¿no? donde el, el primer hito es ese cambio de mindset, ¿no? el, es decir, que dentro de la compañía se comprenda todas estas capacidades y todo lo que puede hacer por nuestro sistema productivo, ¿no? todo lo que nos puede dar y que puede mejorar eh, mucho pues, los distintos procesos de negocio, ¿no? Entonces, y lo primero que pensamos es, oye, ¿cómo puede mejorar esto eh, a nuestro cliente interno? Es decir, a nuestras áreas de negocio. Y aquí empezamos por proyectos, ¿no? Que, que son sencillos de, de más sencillos de implementar y de entender, porque además los tenemos totalmente integrados ya en nuestro día a día, como son todo el tema de chatbots y, y, y, y voicebots, ¿no? Eh, chatbots que, que se hagan de, mediante la voz. Aquí hemos desarrollado una serie de proyectos como Hopper, que es nuestro asistente virtual a nivel global de compañía, u otros proyectos de, de que van más orientados a necesidades puras de, de negocio, como esto, la parte de la cervecista, eh, eh, KPI comercial, etcétera, que ahora veremos un poquito más en detalle en, en siguientes slides. Y después hemos ido caminando ¿no? por esta carretera con proyectos como Behavior, eh, Graphic Commission Center, parte de cartas digitales o, o nuevas líneas, como puede ser delivery, donde hemos ido aplicando estas tecnologías con este camino de aprendizaje que estamos llevando y que nos va a llevar a, a ser cada vez más efectivos y, y, y poder sacar mayores optimizaciones en nuestros procesos de negocio. Entonces, si empezamos por esta parte de cliente interno, que, que como os digo, para nosotros es muy importante porque al final el son las áreas de negocio en las que van a plantear las necesidades y no las tecnologías o sea, es, este es el orden, tenemos que ver las necesidades y después ver cómo podemos aplicar eh, tecnología uno de estos primeros proyectos como comentaba es, es Hopper, ¿no? es nuestro asistente virtual global a, a nivel de compañía eh, que al final lo que va orientado es en optimizar pues todas aquellas tareas ¿no? Que, que no aportan eh, nuestro día a día, ¿no? el o no, no tiene una aportación de valor a nuestro día a día, como puede ser cosas como tener que buscar entre las agendas de varias personas eh, para buscar huecos y generar reuniones, eh, por ejemplo, conocer el teléfono, el email de, de un compañero, o saber si ese compañero está o no de vacaciones, por ejemplo, o hacer consultas ¿no? eh, básicas pero muy importantes para nosotros, como pueden ser cuántos días tengo por, por baja de paternidad. ¿no? Entonces, esto lo vamos a poder hacer. Todo a, a través de Hopper, que además ha ido pasando por distintas fases y que ya está bastante integrado, o está totalmente integrado en el funcionamiento de nuestro día a día, eh, porque además está en, en todas las herramientas que tenemos conversacionales de, de, dentro de Mouse San Miguel. ¿no? Por otro lado, eh, pues, por ejemplo, tenemos dos casos más eh, de, de, de otros que hemos realizado de cómo aplicar este tipo de tecnología de inteligencia artificial, ¿no? de chatbot a, a lo que es eh, nuestro negocio. Y, por ejemplo, tenemos un caso como es el de la brújula de los cervecistas. Los cervecistas es, es un espacio que tenemos en Mouse Miguel para los amantes de la cerveza, para, para saber más, para conocer más sobre, sobre la cerveza. Y aquí lo que hicimos fue, a través de, de, de la brújula, eh, que es este, este gráfico de aquí, que, donde podemos ver las características organoeléctricas de la cerveza y que nos ayudan a conocer y a elegir cuál es nuestra cerveza favorita, pues lo que hicimos fue un recomendador ¿no? Que, que guiado totalmente a través de, de este chatbot, ¿no? donde puedes ir eh, contando cuáles eran tus bueno cuáles son las características que más te pueden gustar y te fuera llevando hasta, la, hasta una recomendación de una cerveza concreta. ¿no? Además, eh, abriendo un nuevo canal de venta. ¿no? Después, por otro lado, tenemos esta parte de, de KPI comercial, donde lo que estamos trabajando es, en, en un voice bot en este caso en, que puede ser tanto escrito como, como hablado eh, para optimizar o para ayudar a nuestra fuerza comercial en, en todas sus visitas no es decir poder por ejemplo eh, poder consultar KPIs claves de, necesarios antes de la visita a un punto de venta de una manera mucho más rápida ¿no? y además la y por voz eh, por lo cual se puede hacer incluso eh, en movimiento etcétera ¿no? Y, y lo cual optimiza bastante su, su, su día a día. Estos son, como digo, algunos ejemplos ¿no? de, de cómo hemos ido aplicando estas tecnologías de inteligencia artificial eh, a, bueno, a distintos eh, procesos de negocio. Pero si vamos de verdad a conocer cuál es nuestro cliente, ¿no? cuál es el cliente de Maos San Miguel, eh, tenemos que ver primero cuál es el reto que tenemos. ¿no? Digamos que, por la, por la idiosincrasia del sector, eh, por esa cadena de valor que tenemos, con, que tenemos en el sector, eh, tenemos una serie de intermediarios entre, entre los productores, como puede ser San Miguel, y ese cliente final, como puede ser un restaurante, un bar o un supermercado, ¿no? En el caso de, el caso de gran consumo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar tecnología para poder conocer mejor al cliente? ¿Cómo podemos llegar a, a este cliente, no? de una manera más óptima, pudiendo coger toda esa información para dar un servicio mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí hemos traído, aquí he traído varios casos. El primero es el proyecto Behavior. El proyecto Behavior es una herramienta, es una plataforma donde utilizamos algoritmos de, de, de Deep Learning, algoritmos de Deep Learning de última generación, donde lo que estamos haciendo es capturar, eh, analizar y, ser, y, y entender que cómo, cómo se comportan nuestros clientes dentro de nuestras tiendas a través del análisis de, de flujo de vídeo. ¿no? Eh, aquí es clave decir que toda esta parte de procesamiento y de captura se hace en tiempo real, eh, por lo tanto no se almacena absolutamente ninguna imagen, no se almacena ningún vídeo, cumpliendo, eh, por supuesto, toda la parte de, de, de la ley de protección de datos y demás. Eh, y, y, y siendo imposible hacer cualquier tipo de reingeniería, de reingeniería inversa no, de, para, para poder conocer ¿no? eh, o tener una imagen de alguien, ¿no? porque al final hablamos simplemente de números. Entonces, este es un proyecto eh, que, hemos, que hemos llevado a cabo y que hicimos un primer piloto en dos puntos de venta de nuestro de Mausa Miguel, como es en hostelería el restaurante El Saimete, eh, que está en la calle Ponzano, en Madrid, y la parte de, de gran consumo con la tienda de la cervecista, eh, que es parte de ese concepto de los cervecistas, que es una tienda especializada en cerveza con muchísimas referencias. ¿no? Entonces, a través de esta plataforma, lo que hemos conseguido primero es conocer mucho mejor a nuestro cliente. ¿no? Poder hacer una segmentación mucho más fina de quiénes son nuestros clientes, no a nivel de, de, de hombre, mujer, de rango aproximado, de edad, etcétera, ¿no? Y además eh, todo esto lo podemos, lo podemos conocer o lo, lo vamos a poder analizar a lo largo del tiempo, ¿no? Tanto en un día como a nivel de semana, a nivel de meses o en histórico, ¿no? Eh, por lo tanto vamos a poder crear esos patrones de consumo eh, con cuestiones como por ejemplo eh, en la, todo el parte de, toda la parte de Customer Journey, ¿no? Es decir, conocer cuál es eh, ese viaje del cliente dentro de nuestras tiendas. Por ejemplo, a través de esta tecnología podrían, podemos cruzar o, o sabemos eh, si una pasada, cu cuántas de las personas que se han parado en un escaparate han entrado por la tienda y han acabado convirtiendo, ¿no? Y además sabiendo qué tickets tienen. Eh, por lo tanto, podemos llegar a ese nivel de, de, de detalle y, de, y, y poder crear, como digo, pues todos esos patrones de consumo eh, que nos van a ayudar incluso a tener capacidades predictivas a, a futuro, ¿no? Eh, por otro lado, también tiene una parte muy importante que es toda la parte de optimización de espacios, ¿no? Como conocemos por dónde pasan las personas eh, y dónde se paran, pues vamos a poder hacer cuestiones como, por ejemplo, si ponemos una parte más de publicidad dentro de, de, de una tienda, de un restaurante, cuánta gente se ha parado, eh, cuánto tiempo, eh, si la gente que se ha parado ha acabado convirtiendo, ¿no? ha acabado comprando ese producto o no. Y como además todo esto es información que tenemos en tiempo real, que se procesa en tiempo real, como decía, pues vamos a poder eh, hacer todos los test y todas las pruebas que, que queramos y, y poder comprobarlo de una manera mucho más rápida. no Podemos hacer cualquier cambio, por ejemplo, en un lineal de, de, de un supermercado y ver si ese cambio está convirtiendo o no de una manera mucho más rápida. ¿no? Es decir, podemos tener mucha más información y eh, insight de negocio eh, que van a ayudar tanto al a hostelero o, o, a, o a la parte de gran consumo, como a nosotros como Mausa Miguel, para poder dar un servicio mucho mejor, ¿no? El, aquí eh, tenemos un, un ejemplo de un dashboard creado para, para esta parte de, de behavior. Y como veremos a lo largo de la presentación, para nosotros es muy importante llevar todos los insights de negocio a visualizaciones interactivas, ¿no? De donde podamos ver estos insights de los que estamos hablando de una manera, pues, eh, mucho más práctica, eh, poder sacar eh, reports o poder sacar este tipo de, de, de informes de una manera, pues, eh, eh, muy ágil y además con los datos que queramos, ¿no? eh, Si pasamos al, al siguiente proyecto, sería el, el Graph Information Center, siguiente ejemplo. Eh, aquí lo que hemos hecho es desarrollar una herramienta eh, que recoge toda la información pública de eh, las redes sociales eh, cerveceras más famosas, ¿no? como es Trade Beer, Beer Advocate o OneTap, eh, donde lo que estamos haciendo es caracterizar toda esta información, organizarla para poder sacar conclusiones y poder tomar decisiones. ¿no? Al final eh, estamos obteniendo información de mm, todos los productores, de referencias concretas de cerveza con nuestras referencias y toda la parte de, de opinión de consumidores sobre todo con mucho foco en, en el mundo craft no en, en la parte de, de cervezas artesanales el, aquí pues por ejemplo en toda la parte de, de, de breweries eh, pues vamos a poder ver de un vistazo pues esos grandes números es decir eh, cómo está creciendo el mercado cómo está cambiando eh, cuántas nuevas cerveceras hay, cuántas se crean, eh, además de toda esa parte del nuevo lanzamiento de, de nuevas referencias, eh, de nuevos estilos de cerveza. Por lo tanto, vamos a, a poder sacar esas tendencias a lo largo del tiempo ¿no? y poder conocer cómo unos estilos están creciendo de una manera, otros de otra, si alguno está más estancado, etcétera. ¿no? Vamos a poder conocer mucho más esa evolución a nivel de mercado global. Eh, además, como decía, podemos, vamos a poder obtener pues, fichas muy detalladas de, de por ejemplo, de nuestras referencias eh, a nivel mundial, es decir, porque esto al final son valoraciones que dan los propios consumidores, por lo tanto estamos testando, estamos cogiendo la, la opinión directa por parte de, del consumidor donde eh, podemos ver pues, toda la parte de valoraciones, de rankings eh, comentarios, notas de cata, etcétera, que dejan eh, pues, estos consumidores, estas personas en, en estas redes sociales eh, pudiendo conocer o pudiendo caracterizar mucho más el mercado y además de una visión global ¿no? una visión eh, que puede que, que es a nivel mundial eh, aquí Igual que os decía antes, el mucho foco en tener este, este tipo de cuadros de, de mando eh, donde podemos ver la, los datos de forma muy sencilla. El, y además, como os decía, y lo bueno que tiene esta herramienta y, y, y como la estamos utilizando también internamente es por dar un servicio hacia afuera donde podamos eh, hacer eh, pues este tipo de informes específicos sobre, por ejemplo, una tendencia concreta en un país. ¿no? Pues vamos a poder caracterizar la información hasta ese nivel de detalle. Otro de los ejemplos que, que os he traído, eh, que vienen a, a colación de, de cómo poder conocer mejor a nuestro cliente final, es toda la parte de analítica avanzada de, de cartas digitales. Eh, Aquí lo que lo que hemos hecho es trabajar pues, con todas las cartas digitales que tenemos almacenadas de nuestros clientes, haciendo un primer eh, análisis descriptivo y, y después dando esos pasos hacia adelante para un análisis más avanzado de, de, de toda esta parte de cartas digitales que, como decía, tenemos almacenadas de, de nuestros clientes, ¿no? donde vamos a poder obtener insight eh, de, de mucho valor. Eh, en este caso, primero empezamos por, como te decía, por una primera etapa donde hicimos una parte más de, de analítica descriptiva donde pudimos sacar, pues, insights del tipo como, eh, oye, en las cartas digitales cuáles son las palabras, los términos eh, que, más se, que, que más se repiten, ¿no? Tanto desde el punto de vista global como haciendo más foco en nuestros productos como Mouse and Miguel o en otras categorías, ¿no? Y además empezar a sacar esas relaciones que existen entre ellos. Es decir, cuando aparece este término, ¿cuál otro término también suele aparecer? Si aparece nuestra marca de cerveza, ¿con qué otro término suele aparecer? ¿no? Empezar a ver esas relaciones dentro, dentro de las cartas. ¿no? Y, y una vez que tengamos esto organizado, pues hacer esa parte más de análisis exploratorio de, de los datos volviendo, pues ¿no? conociendo cómo es eh, el posicionamiento de nuestras marcas en las distintas cartas digitales que tenemos de todos nuestros puntos de venta. ¿no? Al final, el, esta información puede ser de mucho valor pues, para conocer cuál es el estado real de nuestras referencias dentro de, de los distintos restaurantes y, cómo, y poder empezar a sacar tendencias, incluso, como decía en el otro caso, más una analítica más predictiva a nivel de gustos, etcétera, hacia el futuro. Aquí, como digo, pues igual que en, lo, en los otros casos, llevado a, a un cuadro de mando donde podamos manejar, donde podamos eh, jugar con todos los datos para, para poder ese, sacar ese insight de negocio que, que sea útil para nosotros. Además, teniendo ese mapa de, de grandes números y cómo vamos a ir alimentando y cómo va a ir creciendo esto, etcétera. ¿no? Además, a, aquí eh, pues tenemos una evolución muy grande a nivel de, de, de clientes que se pueden ir adheriendo ¿no? eh, por último también el a raíz de esta más de estos últimos proyectos que os he dicho eh, son he traído una última slide de, de, de futuras líneas ¿no? de, de cómo vemos que puede evolucionar todo esto no por ejemplo la parte de cartas digitales eh, una vez que tengamos el procesamiento de, de todas estas cartas y empodamos, eh, ya tengamos ese análisis exploratorio en el, en el que estamos trabajando, pues vamos a poder ver perfectamente cómo evoluciona el sector, ¿no? cómo va creciendo, cuáles son las referencias o los estilos de cerveza que, que, que priman en nuestro en, bueno en el sector de hostelería y cómo va creciendo, no eh, tanto de bebidas como de comidas, etc. ¿no? Además, eh, enriquecer toda esta información con todo lo que tenemos ya internamente de base de datos internos o, o información pública como puede ser eh, valoraciones de clientes etcétera etcétera bueno pues nos va a ayudar a poder conocer mucho mejor a nuestro cliente para poder hacer esas ofertas mucho más especializadas o poder incluso ayudarles a cómo mejorar su, su negocio no eh, y a partir de aquí bueno, empezar a sacar esa analítica predictiva de cómo pensamos que va a ir evolucionando el mercado, ¿no? Y, por supuesto, eh, geolocalizado, ¿no? Conociendo mucho mejor a nuestros clientes y, como decía, podemos dar un servicio más especializado. Eh, por otro lado, eh, también, y, y además que viene muy en foco a esto, eh, eh, pensamos que tiene, esto tiene un crecimiento también en toda la parte del, del canal de delivery, que si bien es un canal que, que hasta ahora, pues la parte de vida no tenía tanto peso, eh, el crecimiento del mismo es muy grande, ¿no? Por lo tanto, eh, creemos que, el, que va a ser un sector que hay que conocer y hay que trabajar, ¿no? Y, y, y poder ver, oye, cómo están valoradas, cómo están posicionadas nuestras referencias dentro del mundo del delivery, en qué zonas eh, y cómo va a ir evolucionando ese mercado. Por lo tanto, estas son líneas futuras que pensamos que debemos trabajar y que y tenemos que empezar a, a, a comprender y ayudar a nuestros clientes. Eh, por último, he traído una frase que, que además yo creo que viene un poco como hilo argumental de, de, toda, la, de toda esta presentación eh, de Steve Jobs, que yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? que dice, debes comenzar con la experiencia del cliente y trabajar hacia atrás con la tecnología, no al revés. ¿no? Que es como decía al principio, aquí lo importante es saber eh, cuál es la necesidad, cómo podemos ayudar a nuestros clientes, eh, comprenderlo. Y a partir de ahí, ver cómo a través de estas nuevas tecnologías eh, podemos dar respuesta a esas necesidades, ¿no? De manera que antes, de una manera tradicional, no se podía, ¿no? no podíamos dar ese nivel de servicio. Así que eh, esto es todo. Eh, muchísimas gracias de nuevo a Plain Concept por, por la invitación. Y, bueno, hasta otra.